Aquí cerca, nomás el banco va a proceder este año. Ya está presupuestado la construcción de un nuevo local para la sucursal. Que bueno, que eh, le va, va a jerarquizar lo que es la atención al público, va a mejorar, va a tener todas las normas, ¿verdad?, que, que habilitan a la atención, eh, al, al nuevo estilo de, de los bancos. Y también eh, vamos a tener algún adelanto, algún progreso en lo que es las condiciones de trabajo de nuestros compañeros, ya que el local que había tenía problemas estructurales de construcción que permanentemente hacía que eh, y tuviera que intervenir el sindicato, incluso en algún momento pensamos hasta denunciarlo en el Ministerio de Trabajo y cerrar el local. ¿no? Esto fue tomado por los trabajadores de buena forma, pero además abre la posibilidad de renegociar digamos el tema de que el banco pueda cambiar el estatus. Bueno, eh, ese es otro de los temas que está planteado, se nos ha manifestado en la última reunión con directorio que está a estudio que es la vuelta de la dependencia eh, Juan Lacase que en el año 2017 bajó dos categorías estaba en la categoría 2, pasó a la 4 pasando a Microbanca y eso se nos ha manifestado que está estudio, para nosotros es importante El sindicato está en contra de los cierres parciales que ya se han dado en sucursales del brow de Miguelete y Conchillas al mismo tiempo recibe con Beneplácito que se haya revertido el cierre parcial de Colonia Valdense, en esa localidad donde hay un gran número de pobladores de tercera edad, el Brow ya abre desde los primeros días de septiembre, todos los días de lunes a viernes. Asimismo incorporará próximamente en el lugar un segundo cajero automático. Por otra parte, a EBU sigue de cerca el ingreso de funcionarios. Es otro aspecto que tenemos que seguir de cerca, de que se cubran las vacantes y que ninguna sucursal sea desmantelada. Eh, el banco llamó nuevamente a un proceso de concurso, también por escolaridad, con la cual tenemos algunos reparos, ya que una parte, un segmento importante de la población queda por fuera de este llamado, porque por distintos motivo no tiene una escolaridad óptima. Desde Colonia, para BTV Noticias, Darío Izaguirre.